hola qué tal mi gente en el día de hoy vamos a ver una serie de dos videos vamos a hacer un video de cómo yo puedo crear un logo para youtube como este que está aquí y cómo yo puedo crear el banner para youtube así que y no vamos a utilizar ningún programa en nuestra computadora simplemente vamos a ir en línea a utilizar un programa en internet fácil y simple así que vamos a empezar por el video del logo ok primero nosotros vamos a entrar a ese enlace que está ahí arriba este es la, el programa para editar pero des, antes que eso nosotros debemos descargar un tipo de letra más personalizado en una página muy interesante que se llama dafon.com. Y ahí vamos a descargar un tipo de letra que sea más personalizado. Lo que vamos a hacer es que nos vamos aquí donde dice, ustedes pueden aquí encontrar cientos y cientos tipos de letras que a ustedes les gusta y todo tipo de letra. En el caso mío para este ejemplo yo le voy a dar a old, old school y esta que dice Bar Varsity me gusta mucho para mis tres iniciales le voy a dar a enviar para ver cómo se ve sí, entonces lo que voy a hacer es que le voy a dar aquí donde dice descargar y le voy aquí donde dice punto regular.ttf le doy doble clic entonces ahora le voy a dar a instalar a mí me sale esta pantallita porque ya yo la acabo de instalar simplemente ustedes no le va a salir esa pantalla sino que se va a instalar ok cuando suceda eso ya se instaló entonces le doy a cerrar y debo cerrar todo inclusive hasta el google chrome voy a cerrar eso se debe hacer para que se reinicie el buscador y pueda asumir el nuevo tipo de letra aquí a, la, a google otra vez me voy a la página PixXLR. Eh, le voy a dar aquí donde dice abrir editor Si le sale a ustedes esta pantalla, entonces le van a dar aquí donde dice click here, porque es que, hay que eh, debe permitir su Flash Player. Le damos aquí, le doy a permitir, le doy a crear una nueva imagen y voy a poner aquí 512 por 512, transparente, le doy a ok. Entonces vamos a poner el tipo de letra que es la A aquí le doy a la A para escribir texto, doy un clic encima y voy a escribir entonces mis tres iniciales en mayúscula. voy a seleccionar un tamaño de, de, de 200 y le voy a poner un color blanco, le doy aquí, puedo seleccionar el color manual, pero si aquí yo lo borro y le pongo 6 F, es más rápido, le doy a OK y miren cómo ya mire este está de color blanco y ahora vamos a seleccionar el tipo de letra que se llama Varsity. Vamos a buscar la V. Mírenlo aquí. Bar City. Le doy un clic. Le doy a Enter. Y listo. Ahora vamos a buscar el fondo. Nos vamos a ir a Google. Ok. Nosotros vamos a a Google. Vamos a buscar eh, Water. Textura como de de agua. Ustedes pueden usar el fondo que ustedes quieran. Ya eso es la creatividad de ustedes. Yo voy a seleccionar una imagen cualquiera que a mí me guste para utilizarla de fondo. Yo voy a seleccionar esta imagen. Clic derecho. Guardar imagen como. Le voy a poner agua. Y la voy a guardar. Ahora vengo aquí a mi editor. Y le voy a dar a capa. Abrir imagen como capa. Y voy a buscar la imagen. Y voy a buscar la imagen. Y miren aquí. Le doy a agua. Le voy a abrir. Ok. Entonces yo voy a mover un poquito esto. Para acá abajo. Y esto. Y voy a poner un poquito esto más grande. Ahí. Y aquí capa lo vamos a arrastrar para tenerlo aquí porque es importante. Entonces vamos a arrastrar capa aquí abajo. Ok, entonces vamos a darle a seleccionar el texto que es AEA. Para, entonces presionando la V, miren cómo se cambia el cursor. Yo puedo mover esto. También puedo seleccionar mover aquí, mírenlo aquí. Lo muevo entonces ahora lo que vamos a hacer es que volvemos al fondo y vamos aquí a darle donde dice ajuste, de tono y saturación, Mírenlo ahí entonces ahora yo puedo darle color y cambiarle el color aquí disminuyo o aumenta la luminosidad aquí el tono hace que cambie de color, miren qué interesante se ve ahí nosotros cogemos el color, ustedes cogen el color que ustedes se sientan más cómodos miren qué chulo saturación un poquito y vamos a dejarlo ahí entonces le vamos a dar ok si quieren darle una sombrita a la letra pues selecciona aquí la letra y vamos a darle donde dice clic derecho encima de la letra y vamos a darle estilos de capa y aquí donde dice sombra paralela vamos a darle una opacidad de, de 100% y aquí distancia de 10 y aquí una un tamaño de 10. Y le vamos a dar a enter. A ver cómo se ve. Mírenlo ahí. La sombra. No sé si la pueden ver. Se ve bien interesante. Ok. Entonces. Miren qué chulo ha quedado. Mi logo. Entonces. Para salvar la imagen. Le vamos a dar archivo. Guardar. Aquí vamos a ponerle logo. Para YouTube. Y vamos al formato, vamos a seleccionar JPG, que es el, el formato que tiene mejor calidad. Y vamos a darle calidad de 100. Y luego entonces, miren el tamaño de la imagen, 260 KB. Le damos OK. La vamos a guardar en el escritorio, guardar. Ya la imagen ha sido salvada. Ya ustedes pueden borrar si quieren. Y nos vamos a ir, entonces ahora a YouTube. Y vamos a subir la imagen. Vamos aquí donde dice acceder. Vamos a seleccionar el correo con el cual nosotros tenemos eh, dicho canal. Vamos a poner nuestra contraseña. Le voy a dar aquí. Ya yo estoy logueado en mi canal. Le voy a dar a donde dice mi canal. Le voy a dar a personalizar canal. Y le voy a dar un clic aquí. Le voy a dar a editar. Me va a llevar a otra pantalla. Y entonces aquí simplemente. Se me va a abrir. Le voy a dar a cargar foto. Voy a buscar la foto que tengo en mi escritorio. Mirenla aquí. AEA", muy chulo que me quedó mi logo. Le doy a abrir. Ese logo pega mucho para un canal de youtube que tenga que ver con deporte quedaría muy bien le doy a listo y miren qué chulo entonces de nuevo yo vuelvo a youtube y le doy a refrescar y miren ahí como ya está mi logo miren aquí cuando ya se se puso el logo ahora a nosotros nos falta esta parte verdad en el próximo video vamos a diseñar un banner para ponerlo aquí. Bien, así que mi gente, no olviden suscribirse, darle a me gusta y seguiremos subiendo más videos.